¡Sí, pero es suyo, es suyo! ¡Soy yo, soy yo! ¡Soy yo, soy yo! ¡Soy yo, soy yo! ¡Soy yo, soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy soy Escuchar las palabras la líder de la posición. People, they even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 que la voz del pueblo es la voz de Dios. Bien. Los gobernantes tienen la obligación de escucharla y acatarla. Y lo que estamos aquí... ...venimos como de Israel... ...la constitución y el orden democrático. ¡Bien! orden. La historia reservará ingrata memoria para todos aquellos congresistas que no escuchen este mensaje. La vergüenza los acompañará durante generaciones. Los hijos y los hijos de sus hijos llevarán como una marca la terrible herencia de un apellido manchado por la traición a la patria. Pero yo les aseguro que ese no será el destino de los legisladores del Partido Revolucionario Moderno, muchos de los cuales están aquí con el mundo. Hoy, como hace cuatro años, ustedes fueron los únicos que votaron en contra de la reforma constitucional del 2015. Nuestros diputados honrarán de nuevo al pueblo que los eligió, cumpliendo con los dictámenes de su partido y oponiéndose a las reformas reeleccionistas. ¡Felicidades, compañeros diputados! ¡Por su firmeza! Ustedes van a regresar a sus hogares con la frente en alto, en medio del reconocimiento y respeto de tus compañeros y con sus conciudadanos. Sus hijos, sus y los hijos de sus hijos, los enseñarán como su mayor riqueza, la herencia del honor ejercido por sus actos en el Congreso. una tradición del continuismo. Senadores, diputados, alcaldes y dirigentes de ese partido oficial entregaron en el 2018 a Leonel Fernández en un acto en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo una supuesta dos millones de firmas para pedir su reelección. Y el Comité Político y estos mismos senadores y diputados que y aprobaron la reforma constitucional del año 2015 que hizo posible un segundo periodo para Danilo Medina. El penoso espectáculo, es significado por el PLD aquí en el Congreso, no es más, pueblo dominicano, que la expresión de una lucha de poder y por el poder. ...sin importarle el destino del país. Uno gobernó tres periodos y busca un cuarto. El otro gobierna dos periodos y tiene un tercero. No hay en esa lucha más nada... ...que no sea una competencia de ambiciones continuistas. Sin contenido, sin valores y sin nada que tenga que ver con el interés nacional, ni con el bienestar de los ciudadanos. Quiero decirle para que se entienda claro, nuestra lucha es otra, es diferente, es por principio, es patriótica, es por un país diferente. a cualquiera de los dos jefes de la facción del PLD. A cualquiera de los dos le vamos a propinar una derrota histórica. Es policías... si no actuamos ya así comienza la dictadura lo sabemos por experiencia propia porque ya lo hemos vivido en nuestra historia dominicana la primera constitución dominicana fue aprobada el 6 de noviembre de 1844 en San Cristóbal y esa constitución después porque a Pedro Santana no le gustó por la fuerza la cambió pero en este momento y coyuntura, no será igual. No permitiremos el surgimiento de un nuevo Pedro Santana, ni ningún Ilis, y mucho menos Trujillo. No, no será bajo nuestro liderazgo. Hay algunos que piensan que este es un problema del PDD, pero no es así. Su origen es el PLD, pero está afectando al país. Estoy comprometido con la paz, la democracia y la seguridad jurídica. De estos dos principios depende la estabilidad constitucional. Pero si alguna, escuchen bien, si por alguna de esas cámaras llega el proyecto de reforma constitucional, vamos a ir a las calles de la República. Cuando se tienen claro los principios, cuando se tienen claro los principios, es muy fácil. Y yo les digo hoy que vine a cumplir mi responsabilidad histórica y quiero que el país también la cumpla. Que Dios los bendiga a todos. Esas fueron las palabras de Luis Abinader, candidato um, a la presidencia por el Partido Nacional. Enérgicamente aseguró al final de su discurso que si introducen la reforma constitucional, estarían tirados a las calles. Ahora, ahora, un momento. a su salida de esta marcha realizada por el partido revolucionario moderno la mañana de este viernes en el congreso nacional eh, con el discurso de Luis Abinader finaliza lo que es esta marcha en el Congreso Nacional. Luis Abinader, eh, vamos a ver si entrará al Congreso con esta marcha... ...que se está llevando a cabo en el Congreso Nacional. Hay que destacar la gran cantidad dirigentes que se encuentran en esta zona del Congreso Nacional. en las imágenes eh, detenidamente la gran cantidad que han dicho presente en lo que fue la concentración, la marcha concentración del Partido Revolucionario Moderno, PRM. Luis Abinader se hizo acompañar con diputados del bloque PRMista y tal como hice referencia hace un momento, su discurso de, finalizó, diciendo, finalizó diciendo que de introducir una reforma, un proyecto de reforma estarían en las calles para evitar el continuismo del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, fueron las afirmaciones de Luis Abinader al finalizar esta marcha concentración desde el Congreso Nacional. Continuamos totalmente en vivo a través del canal 10 de Telenor y a través de Telenor.com. Como siempre, llevando las principales informaciones desde el lugar de los hechos. Porque somos eso, más que noticias. Somos Telenor. Desde diversos lugares del país se han trasladado eh, militantes del Partido Revolucionario Moderno PRM, desde distintas zonas del país, incluyendo el municipio de San Francisco de Macorís, eh, la provincia de Duarte en sentido general, para apoyar esa concentración de uno un a la reforma constitucional. Un ambiente totalmente tenso se ha vivido durante toda esta mañana del viernes en el Congreso Nacional por la situación, la misma situación en tanto que dentro eh, la Cámara de Diputados eh, realiza la sesión en un viernes inusual como ellos lo han calificado puesto que en la actual legislatura nunca se había convocado a sesión un viernes regularmente es martes, miércoles y jueves los ciudadanos en el marco de esta transmisión eh, se expresaron y manifestaron su posición en torno a la situación política que vive la República Dominicana eh, en estas últimas dos semanas, con un Congreso Nacional totalmente que militarizado. Elección, ¿Y ¿Hay no hay revolución, ni es para afuera que van. No que, que van. Esa es la expresión de los, no que que de los ciudadanos. No lo que se vaya Danilo, que no lo queremos ya, que se vaya, que se vaya. Cero promesa, ya no lo queremos ya. Cero comenzó aquí en este país. Mientras tanto, yo... Esta lucha no es de PRMista, esta lucha es del pueblo dominicano. No podemos permitir que la corrupción siga encunada en el Palacio Nacional. Pero ahí está la manifestación, la expresión del pueblo. Esta es una, demo... esta es una demostración de una vez más que el pueblo dominicano dijo... No a la corrupción, a Danilo Medina, a Leonel y al Partido de la Liberación Dominicana. Por eso estamos hoy en la calle y continuaremos en la calle hasta que sea necesario. Hoy, mañana y siempre y pasado. Ya no lo queremos a Danilo Medina. Que se vaya ahora, me de ahí. Si ya, ya no queremos esos comensores, los que están robando en el Senado, donde quiera. Queremos a Abinader que venga a limpiar esto. Queremos paz y libertad. La patria necesita libertad y necesita democracia aquí estamos por los intereses de la constitución no por el interés de ningún partido pueda dirigir quien sea el país ahora va a crear un precedente en la república dominicana si se logra que no se haga la modificación constitucional porque cuando venga otro mandatario y quiera inventar no lo va a lograr porque el pueblo siempre va a dar la cara en defensa de nuestra Constitución. Estamos 100% con la Constitución y haremos lo que tengamos que hacer para buscar la libertad de nuestro país. Ahí está la plena manifestación del pueblo que se ha lanzado a las calles, parte de los dirigentes del PRM para decir no a una posible reforma constitucional en la República Dominicana. A ustedes agradecer la sintonía y continuamos totalmente en vivo desde el Congreso Nacional. Regreso con ustedes a los estudios.